Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Ofensaluz. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. El tema que vamos a tratar hoy sobre las epicondilitis, que también son conocidas por el nombre del codo de tenista. ¿Qué es realmente una epicondilitis? La epicondilitis es una inflamación de los músculos epicondilios, es decir, es una inflamación de los músculos que unen el antebrazo con nuestra mano. Estos músculos son los encargados de realizar la extensión de muñeca y además la rotación o la supinación del antebrazo. ¿Qué síntomas tiene una epicondilitis? Los principales síntomas que vamos a observar son los siguientes. El más importante va a ser dolor. El dolor se va a localizar en la parte externa de nuestro codo, justamente donde se insertan los músculos epicondilios. Y además el dolor se va a irradiar o extender a lo largo del antebrazo y de mano. Cuando se realiza la palpación, este dolor va a aumentar. Además, van a existir dificultades o molestias a la hora de realizar movimientos simples y básicos, tales como coger un vaso o una jarra de agua, o simplemente cuando el paciente tiene que coger algo de peso. Por otro lado, hay que decir que si habitualmente el paciente realiza tenis, pádel o badminton, va a notar que se le va a resultar muy complicado de realizar el golpe del revés. ¿Cómo se puede tratar una epicondilitis? El tratamiento de una epicondilitis es realmente sencillo. Va a estar basado en realizar reposo de la musculatura, tomar antiinflamatorios en el caso que su médico se lo haya prescrito y hacer fisioterapia. El tratamiento fisioterápico de las epicondilitis van a tener tres principales objetivos. Bajar la inflamación, eliminar el dolor y potenciar la musculatura para evitar posibles recaídas que cuando nos encontramos ante un paciente que tiene epicondilitis el tratamiento que vamos a realizar es el siguiente se le aplicará electroterapia como por ejemplo ultrasonidos o corrientes tens terapia manual es muy importante masajear y relajar toda la musculatura del antebrazo insistiendo en los músculos epicondilios se realizarán estiramientos y al finalizar la sesión es muy importante aplicar hielo una vez que el paciente esté recuperado es el momento de ir introduciendo ejercicios para potenciar la musculatura así como enseñar al paciente una correcta higiene postural. Ambas cosas se deben realizar para evitar futuras recaídas. A continuación os vamos a enseñar un ejercicio que podéis realizar en casa. Este ejercicio va a consistir en estirar nuestro antebrazo, tener el codo estirado y vamos a llevar nuestra mano hacia atrás. De tal manera que vamos a intentar tocar nuestros dedos con nuestro brazo. Si queréis también os podéis ayudar de tal manera que podéis forzar el movimiento. Una vez que mantengamos ahí esta postura y este estiramiento durante unos 5 segundos podemos llevar nuestro brazo hacia atrás. ¿Vale? Mantenemos ahí durante otros 5 segundos y llevamos el brazo otra vez a posición neutra. Otro ejercicio que se puede hacer es coger una pelota de goma que re os resulte blandita e intentar apretarla. Estos ejercicios se deben realizar a diario.